El nuevo medio es algo, alguien que está haciendo algo completamente diferente. Eh, Twitter, Facebook no son medios de comunicación, son compartidores de noticias. Nosotros lo que tenemos que hacer es un soporte de la información diferente y que la gente lo quiera leer. Es importantísimo que se generen contenidos y los contenidos, si pueden ser periodísticos, mejor. La gente cada vez más tiene más información donde acudir. Pero muchas veces nunca es fiable lo que te están diciendo, cada vez te pueden pasar más fakes, más cosas. Eh, tienes que fiarte de alguien, algún periodista, que te dé una información fiable. A partir de ahí, por redes las puedes difundir, pero tienes que ir a un medio de comunicación. Generalmente todos los medios de comunicación se están basando en lo que ya existe, en páginas web, por ejemplo. Las páginas web es algo que se inventó en los años 90. Es algo ya como muy antiguo. Hay que eh, intentar crear medios de comunicación en exclusiva para el móvil, porque dentro de poco tiempo todo el mundo va a consultar todo con el móvil. Pues realmente es lo que hemos intentado hacer nosotros. Esperemos que nos copien.